Hola, buenos días, mi nombre es Candelaria Hurtado, soy de San Andrés Isla, vivo en Envigado, me encanta Envigado. Eh, soy diseñadora de joyas, de bisutería y todo lo que tiene que ver con manualidades, es mi pasión, me encanta. Estoy a la orden para cualquier cosa que te motive, que te guste, que quieras hacer. Tienes en mí una amiga, una persona que es dinámica y que ante lo que estamos viviendo, Hemos sido nuevas, somos ahora unas nuevas personas o unos nue tenemos nuevos conocimientos, eh, nuevas pasiones. Y entre mis pasiones está siempre crear. Y gracias a Dios me dio la oportunidad este tiempo que estamos todos en casa mundialmente, a hacer cosas que te gusten y que me gusten.